Buongiorno cari amigo, da paulo, el giorno de hoy que cosa faccio, voy a fare tres ejercicios para el tricipiti tricipiti guardalo qua, trá que bello no? para tirar, que bello que labrar el tricipiti aunque per le donne, el donne cuando, si no labran el trichipiti esto va a ser un poco así mole, no va a debe estar siempre tónico Mira, comando, lo consigo sí. de hacer en casa o aunque en paleta. Hoy por dato esta banda elástica. lástima, ¿vale? vale. vamos a 3, y 4 y iniciamos de eh, inmediato nuestro, eh, nuestros entrenamientos, nuestros tres ejercicios, Guarda, El primero que vamos a hacer, voy a hacer, vale, la postura, voy a abrir las las a la estesa misura de la espalda. Estierna siempre directa, pecho avante, tríceps la altesa de la espalda y vamos a parar y cuesto, vale. Foto, puedes te colocar que la mano en la cintura, ¿vale? Vamos a parar y sal y vamos a hacer esto, 1, bingo, 2, 3, vamos a hacerlo 5 veces, y en 5, 5 en más. Te sentes trabajo, va, Albro. Ok, perfecto, perfecto. Ahora voy a cambiar de, de brazo mano siempre la cintura, los la i el della y la espalda, comprimo mi atome y se va, uno, cinco en más. y e cinco, ok, perfecto, perfecto, faccio una piccola pausa, adesso este ejercicio lo voy a hacer con las dos manos simultáneo simultáneo simultáneo simultáneo para bueno, si ¿no? si, bueno, las <laughs> 10 este es vueltas, para las 10 vueltas, para las 10 vueltas, para las 10 vueltas, ok, siempre, gomito sur, gomito sur, guarda, di un sur de la espalda, va, si va, avanti, flexiono el ginocchio, comprimo mi abdomen y se va, uno. 10, 2 más 2 más ok perfecto perfecto no? ahora eh, cambio, cambio de ejercicio le recuerdo que estos elásticos son todos 1, todos colores la resistencia cambia mientras que este rosso hagamos un intermedio, puedo tomar 2 o prendo 1, vado siempre postura, presión o ginocchio, puedo poner un, una mano aquí, punto de sostegno, mira flex Ti va, ti vado, quattro qua, uno, due, lentamente, tre, quattro, dieci, due in più, due in più, e dodici presente el trabajo del hace su cambio de mano, cambio de mano vale. mano contraria la bola. siempre igual punto de apoyo va sostengo, presiono el ginocchio. inclino avanti la la schiena, el pecho ok, si va 12 E 12. Perfecto, perfecto, perfecto. Nuestro próximo, con la panchina, guarda, la panchina. Todos son casi seguitos. Guarda, va. Ok, 100 lentamente. Postura, pecho avanti. Esquina derecha, encendo, guarda. 12 volte. Comprío mi Perfecto, perfecto, espero que estos ejercicios sean útiles para tu entrenamiento. De cuore, Pablo.